Para analizar el comportamiento del consumidor, hemos visto en vídeos anteriores que teníamos que tener en cuenta sus gustos o preferencias que hemos analizado a través de las curvas de indiferencia. Igualmente, hay que considerar cuáles son sus posibilidades, qué es aquello que él puede adquirir. Y esto lo hemos plasmado en otro vídeo a través de la restricción presupuestaria. Pues bien, para ver dónde estará en equilibrio el consumidor tendremos que considerar ambas cosas simultáneamente. ¿Qué quiere comprar y qué puede comprar? Lo que finalmente adquiera será una combinación de ambas circunstancias. ¿Qué cosas quiere comprar y qué dinero tiene para comprarlas y dado el precio de esas cosas? Bien. El, en este gráfico tenemos esta línea roja que nos muestra la restricción presupuestaria que, como decíamos, eran las distintas combinaciones de bienes que él puede adquirir dada la renta que tiene y dados los precios de los bienes. Eh, y tenemos que ten considerarla conjuntamente con las curvas de indiferencia que son estas verdes que acaban de salir en pantalla. Un punto como el punto 1 sería un punto inaccesible dada la renta que, con la que cuenta y dado los precios de los bienes, puesto que está fuera de la restricción presupuestaria. Sin embargo, un punto como el punto 2 o como el punto 3 son puntos accesibles, dado que están sobre la restricción presupuestaria. Luego, gastando toda su renta, podría adquirirlos. Sin embargo, en esos puntos no estaría repartiendo eh, la renta de manera adecuada entre el consumo del bien X y del bien Y en aras a conseguir un mayor nivel de bienestar. En efecto, en el punto 4 que acaba de salir en pantalla estaría más feliz, en el sentido de que forma parte de una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas que, como vimos, representaba un mayor nivel de utilidad. En el punto 4, por tanto, estaría consumiendo X sub 4 unidades del bien X y sus 4 unidades del bien Y. Podemos observar distintas modificaciones que se pueden producir en el equilibrio del consumidor y que le van a llevar a poder comprar distintas combinaciones de bienes. Por ejemplo, un incremento en la renta. Como vimos, un incremento en la renta eh, hace que la restricción presupuestaria se desplace paralelamente hacia afuera. Así seríamos capaces en esta ocasión de eh, adquirir la combinación de bienes señalada en el punto 1. Como vemos, en el punto 1 tenemos una mayor cantidad del bien X y una mayor cantidad del bien Y. Por lo tanto, ha de ser preferido respecto al punto 4, puesto que está en una curva de indiferencia más alejada y le da un mayor nivel de utilidad. Igual que hemos visto un incremento de la renta, podríamos ver una disminución en el precio de uno de los bienes. En este caso tenemos una disminución en el precio del bien X. Como ya hemos estudiado, esto provoca un desplazamiento hacia afuera de la restricción presupuestaria pivotando sobre el otro extremo, sobre el eje en el cual está representado el bien cuyo precio no ha variado. Aquí vemos de nuevo que podría adquirir la, la cesta de bienes, la combinación de bienes, que está marcada en el punto 1, que es preferida al punto 4, puesto que tiene más unidades del bien X y más unidades del bien Y. Es decir, está en una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas.